Eh, hemos desarrollado una herramienta que se llama Facebook Data Evaluation Tool que busca informar a los usuarios de los ingresos que generan para Facebook cuando navegan en esta plataforma. El funcionamiento es muy sencillo, cuando tú navegas en Facebook eh, recibes anuncios y, estos, y por estos anuncios los anunciantes pagan dinero. ¿Cómo pagan los anunciantes? Pagan más o menos dinero en función del perfil de usuario que tú tengas, es decir, en función de tu edad, tu género, eh, eh, si tienes unos intereses u otros. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando utilizas esta herramienta, te pedimos unos, unos cuantos datos tu dónde vives, es decir, tu localización, tu edad, eh, si eres hombre o mujer, tu estado civil, y con eso creamos un pequeño perfil tuyo. Cuando te conectas a Facebook y recibes un anuncio, lo que hacemos es, en tiempo real, eh, obtenemos la valoración, el precio que los anunciantes pagan por mostrarte ese anuncio a ti, así como el precio que esos anunciantes pagan por cada clic que tú haces en uno de esos anuncios. La instalación es muy sencilla: eh, eh, tienes que ir a un sitio, al Google Chrome, buscar la herramienta Facebook Data Evaluation Tool y lo puedes instalar con, con simplemente dos, dos clics. Pues si mucha gente se instala esta herramienta, nos, a nosotros nos permitirá hacer estudios de investigación que nos permita conocer mejor cómo estas plataformas, en este caso Facebook, eh, muestra publicidad a la gente, cuáles son las razones que hacen que veas más o menos anuncios, cuáles son las razones que veas un tipo de anuncio u otro, eh, y también conocer cuáles son las preferencias que esta red social te asigna para mostrar estos anuncios. Por nuestros datos, los, valores que, los países que mayor eh, coste tienen para los advertisers para, y por tanto para los cuales mayor valor generamos nosotros, eh, es el que más es Japón y luego aparecen países pues, eh, con altas rentas per cápita como Estados Unidos, eh, Australia, Gran Bretaña y demás. Para haceros una idea, el coste eh, de un usuario en España viene a ser la mitad que un usuario en Estados Unidos. Entonces, el primer paso para que la gente entienda cuál es el problema asociado a la privacidad, es entender que su, dat, su información tiene un valor y que existe un mercado hoy en día que negocia con esa información y genera valor.